El obispo emérito de la diócesis de San Francisco de Macorís, Monseñor Jesús María de Jesús Moya, destacó la productividad de la región nordeste, así como la importancia de la construcción de obras que sumen al desarrollo continuo. Y la provincia, sino el regional de desarrollo. A veces cuando uno habla hasta de un ferrocarril, de Samaná, a Poto Príncipe, de un ferrocarril que puede cortar el este tiempo, con una autopista que, que comunique todo San Francisco muy bien ¿no? que con Río San Juan con Capar Hernández con Puerto Plata con portugués si es decir, por todo el Cibao pues eso se lleva una millonada de dinero también aquí en San Francisco hace falta un, un pequeño aeropuerto un pequeño aeropuerto significa para que la, para que la gente está aprobado desde, desde 2008 está aprobado por ahí por los barrios para que, lo que es con tantos empresarios que, que tienen mucho dinero en San Francisco de Macorís y, y, y no hay ni un helicóptero, ningún avión. Usted necesita un viaje, un viaje rápido, de uno que se enferma con una, una gravedad de un momento a otro, uno que puede, pues llevarlo en, el, en un helicóptero corriendo a Selimato, a Plaza de la Salud o Ponte Santiago, que hace tal. El religioso también habló de la productividad de la zona y la necesidad de que el Estado le dé prioridad como tal. Por ejemplo, San Francisco de Macorís que es una capital, que la gente no reconoce, es una capital del nordeste, y una región tan productiva en todos los sentidos. Entonces uno quisiera como que todas estas obras fueran muy bien apoyadas y que siguiera creciendo. Pues, no sé si el público lo cae en la cuenta, pero San Francisco, entre todos los municipios de la República Dominicana, es donde hay más creaciones de empleo. Por el crecimiento, ustedes recogen todos los medios de comunicación social, ustedes recogen por ejemplo las dos universidades, el CURNE con más de 17.000 estudiantes, todos los profesores que suponen, también Manuel de Cana, la, la CODAL, esa, el, el, los tantos empresarios, incluso la mayoría, es decir, los bancos, aquí están prácticamente todos los bancos que manejan mucho dinero y emplean además de, de, de, de, de los cientos de empleados que tiene, por ejemplo, el, el mismo ayuntamiento. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.